Voy a tener mal. No lo creo. Malvito. Muy tarde. I told you many times do not steal them. Yo no soy. Sus. Sus que so. No le harías nada a tu aliado, ¿cierto? Yo no ser grande. Gibraltar es para... Andorra. ¿Pero qué? Últimas palabras, España. El que me ataque es Francia. Yo soy Andorra. Me voy a ser grande solo un poquito. Oigan, ¿quieren unirse para vencerlo? Sí. No eres rival para mí. Pues lo seré. Últimas palabras. El que me ataque es le. No pasa nada si agarro este pedazo de territorio. Pues ahora pasa algo: fútbol malo. Uruguay tened. Básquet mejor que fútbol. Colombia. Ahora sí, de aquí vivo yo. Voy a Brasil porque mataste a Colombia, ahora cómo va a llegar a los mil suscriptores. apenas 800 subs. Bolivia. Nos tenemos que unir para derrotar a Brasil. ¿Ok? ¿Pero qué está pasando? Soy más grande que tú. Ya lo veremos. Al fin soy grande. <risa>